Hola Sagitario, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral Gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like o manita abajo Suscríbete también para que no te pierdas los nuevos contenidos que este mes están bastante, bastante interesantes Sobre todo por la energía combinada que traemos en octubre con Libra y Escorpio ya te estaré platicando a través de esta, tu guía general, cómo va a estar moviéndose contigo la energía, todos estamos viviendo un proceso de soltar viejos patrones, viejas creencias y avanzar al siguiente nivel de conciencia, a nuestro despertar espiritual, tú no te quedas atrás Sagitario, y hoy estamos también de manteles largos, inicia el mes de mi cumpleaños, en unos días más estará siendo mi retorno solar. Estoy muy contenta, muy emocionada, porque simplemente estoy contenta y emocionada. Sagitario, bienvenido, bienvenida. Te pido, por favor, cierres tus ojitos. Me regales una sonrisa de oreja a oreja. La sientas, la experimentes. Lleves a tu mente aquella imagen que te genera paz, aquel lugar que te encanta, te fascina, te encantaría estar en ese momento ahí, sonriendo, disfrutando la vida, totalmente en paz, totalmente tranquilo, tranquila, te invito también en este momento a abrir tu corazón, tu mente, tu alma, para que ese poder superior en el que tú creas, las hadas, los ángeles y los arcángeles se manifiesten en estos momentos, nos guíen a través de estas palabras que vamos a estar compartiendo contigo y que me permitan entregarte este mensaje que le dé paz a tu alma. Certeza, fe, abundancia. Gracias. Vamos a iniciar, Sagitario. Ya puedes abrir tus ojitos hermosos. Sagitario, Vamos a ver cómo andas. En tu presente tienes la el as de espadas, ¿ok? Te voy a poner de este lado. Con todo mi amor y con todo mi respeto te voy a mover. No te nos vayas a quemar aquí con el calorcito rico de esta vela hermosa. Tengo para ti como regalo este corazón rojo hermoso del amor. Te lo regalo con todo mi cariño. Estoy muy contenta. Sagitario, vamos a ver cuáles son las resistencias. Esta guía es general para todo el mes de octubre. Te recuerdo que todo aquello que se ajuste a tu alma va a palpitar en tu corazón. Lo que no hazlo a un lado, deséchalo, en realidad no pasa nada. Solamente enfócate en aquello que hace que tu corazón palpite, que se ajuste a lo que estás viviendo para que sepas por dónde caminar, por dónde trascender, ¿ok? Tus resistencias, tienes el arcano del carro de cabeza. La recomendación que te hacen las hadas en este momento para que puedas conectar con tu alma, tienes el haz de bastos de cabeza. No bueno, me los voy a poner acá. Déjame ver si se ve bien. Creo que sí. Muy bien. Por ahí vas a ver que... Puede ser que lo veas y como ya te dije estarás al pendiente. Puede ser que veas un cable blanco bailando al son de las palabras que íbamos a decir porque estoy utilizando como herramienta un micrófono para que escuches mejor mi voz y bueno mientras nos llega la bendición del micrófono inalámbrico esta hermosa bendición de este micrófono lo vamos a utilizar como herramienta para comunicarnos de manera clara tienes el 8 de bastos de cabeza en la forma en la que se te recomienda conectar con tu alma Okay. Y finalmente, el último paso, el regalo, el mensaje final para ti, para tu energía Sagitario. Tienes a mi Picasso 10 de bastos de cabeza. Lo ves así, hecho a mano, porque cuando llegó el mazo de las hadas a mis manos, faltaban tres cartas. Mi responsabilidad y mi deber... Para contigo, para con el Poder Superior que me permite eh, estos dones de transmitirte el mens su mensaje a través de las cartas Era justamente sacar mi don de Picasso, ¿verdad? Y, y pintarlas y hacerlas con todo amor y cariño para ti Y así te las entrego Bien, vamos a detallar qué es lo que está sucediendo en este presente Qué es lo que hay que sanar, Sagitario para que finalmente disfrutes la vida. Este 10 de bastos es disfruta la vida, no todo en la vida es trabajo, sin embargo, bueno, vamos a, vamos a entrar más a detalle. Primero, quiero comentarte, Sagitario, que en este mes traemos dos energías conspirando a nuestro favor. La energía de Libra, la energía de esas ganas de equilibrio, de esas ganas de contactar, de convivir, y la energía de Escorpio de ser transparentes de ser nosotros mismos de ser fieles, de ser firmes entonces en esa combinación se puede llegar a dar que quieras estar contigo mismo contigo misma y eso está perfecto también es importante que comprendamos que estamos en una época de soltar viejos patrones y en esta de soltar son creencias, patrones hábitos que te estancan y sabes cuáles son en realidad Sagitario si sí, sí tienes esta conciencia de que es aquello que ya no te funciona en la vida y que solamente lo usaste como para un beneficio personal y un beneficio pasajero ahora ya es momento de hacerte cargo de tu vida Sagitario y esto te lo digo porque con este presente haz de espadas te dicen, ante todos estos cambios que vas a estar experimentando, Sagitario, puedes, puede ser que estés sintiéndote en una experiencia de derrota, como confundido, como con poca claridad sobre qué eh, camino tomar, sobre si mantenerte o no en relaciones. Y te dicen que este mes de octubre es el momento perfecto, Sagitario, para entrar en una comunión contigo mismo, contigo misma, para tomarte un tiempo de reflexión, estar contigo, como lo hace un ermitaño, que de repente nos pintaron esta imagen de un ermitaño solo, descuidado, quizá malhumorado, eso es una ilusión, bórrala. Ser un ermitaño es estar... Contigo mismo, contigo misma Para descubrir realmente Cuáles son los verdaderos deseos de tu alma Y sobre eso actuar Ok, entonces en este momento Te dicen que este periodo Es importante que estés contigo mismo, contigo misma sí que te pongas como en este resguardo Ok, no significa que a todo mundo Lo vas a mandar a volar Para que estés solo o sola significa que es momento de escuchar a tu alma a veces requieres espacios de tiempo para salir de la, de la rutina para salir de lo cotidiano ok e irte a un lugar que te genere paz para entonces poder escucharte a eso se refiere en este momento de las de espadas en tu presente para el mes de octubre. Es importante también que dejes de querer ser superhéroe y te abras a recibir ayuda y te abras a pedirla, ¿ok? Muy importante eso, Sagitario. Y la principal ayuda que puedes pedir para que puedas concretar esa conexión con tu alma, es con el poder superior en el que tú creas. Puedes pedirle a los ángeles, a los arcángeles, también a las hadas, sobre todo. Ellos les encanta, les encanta que les se les pida ayuda. Déjate querer, déjate ayudar y entra en contacto contigo mismo, contigo misma. Y esto te lo dicen porque justamente tienes esa resistencia tanto a pedir ayuda como que quieres mostrarle al mundo que tú puedes con todo y con todas y con todos y muy en el fondo sabes que eso lo único que hace es desgastarte y llevarte a un real sentimiento de soledad no te resistas a, a, a, a pedir ayuda, ¿ok? esa insatisfacción que te genera mantenerte en ese orgullo en esa soberbia de decir, yo puedo con todo, pues te va a llegar como a cobrar factura y no porque sea un castigo, sino porque has decidido vivirte en esa, en esa restricción de apoyo. Es momento, te dicen también, que no te resistas a tomar esas decisiones importantes, ya llegó el momento sagitario de evaluar, de sentir... ¿Dónde realmente quieres estar y hacia dónde vas? El carro te muestra esta imagen en donde esta adita ve hacia el horizonte, ve hacia, hacia el nuevo camino. Si bien es cierto, no sabe lo que va a encontrar, pero tiene la determinación de seguir. Y en este momento, Sagitario, es clave para que definas hacia dónde te quieres dirigir. ¿Ok? No te dejes llevar por el ego, el ego, como te decía acá, el orgullo, la soberbia, yo, yo puedo con todo y no me importa lo demás, trata de eliminarlo, este periodo de octubre es un periodo de despertar, de despertar espiritual, para muchas personas será fluido, será como dejarse llevar por el carro y, de, y, y tener esta intención y esta emoción de saber qué es lo que viene, ok de saber y de descubrir para otros dependiendo las resistencias que sí que quiera seguir manteniendo en su vida puede ser un poquito más rasposo y doloroso. sin embargo eso no es responsabilidad de la vida ni culpa de la vida es solamente responsabilidad de la persona y cómo quiere vivirlo suelta esas resistencias. Es momento de tomar esa responsabilidad de la propia vida, de dejar de querer encajar por todos lados, de dejar de querer mostrar una fuerza inquebrantable cuando por dentro, por dentro te sientes eh, quebrado o quebrada. Entonces ser honesto honesta contigo mismo, contigo misma. ¿okay? Esto te lo dicen porque la forma en la que vas a conectar con tu alma una vez que sueltes estas resistencias con el haz de bastos, de cabeza eh, justamente ante este, esta aventura de la vida ante todos estos cambios que se están presentando y que no sabes realmente cuál va a ser el resultado sin embargo te invitan a sentir emoción y aventura y pasión por la vida, te dicen que vas a conectar con tu alma justamente con esas exper experiencias imprevistas okay, que te van a mostrar mucho de ti que te van a mostrar quién eres realmente quiénes son realmente las personas que te apoyan, a quienes realmente quieres apoyar y a quiénes realmente quieres ya eh, soltar sanamente. Y esto te va a ayudar para que te muevas a través de tu intuición y no desde el ego. El ocho de bastos en este momento nos está representando eh, aquellos impulsos que de repente tomas como, como en una emocionalidad basada en el miedo, basada en la escasez, en el ego ¿Ok? Como en una sensación de querer controlarlo todo De querer seguir siendo el todopoderoso, el todas puedo Y te dicen, no actúes desde esos impulsos egoicos Porque tú mismo te vas a limitar hacia estas posibilidades que la vida te está abriendo Mejor dedícate a sentir, ¿ok? Dedícate a sanar estas emociones, dedícate a abrirte. Por un lado te decían, está contigo para que reconozcas y te reconozcas, te escuches, escuches tu intuición. Y por otro lado, una vez que ya entraste en esta puerta de autoconocimiento, autovaloración, autorrespeto, te dicen no actúes desde el ego no seas soberbio soberbia cuidado con el orgullo compártete desde el amor ok para que finalmente este proceso de movimientos este proceso de dejar ir los viejos patrones las viejas creencias te lleve al despertar espiritual que tu misma alma ya está solicitándote y entonces comprendas con este 10 de bastos que las presiones que pudiste haber sentido a lo largo de, esta, de estos periodos últimos, de estos últimos días donde se sintió más en movimiento, esas presiones o esas tensiones que llegaste a sentir están en un momento de concluirse, de finalizarse. Es muy importante que ahora sí, Sagitario, en vez de querer estar encajando por todos lados, digas no cuando quieres decir no. Seas honesto, honesta. Diga sí cuando realmente te nace. Y eso no es un acto egoísta, eso es un acto de amor propio. ¿Ok? Y cuando es un acto de amor propio, te vas a dar cuenta porque te va a generar paz la decisión. Te va a generar paz el decir no o el decir sí. Si te genera un poco de incomodidad, estás actuando... Desde tu necesidad de controlar A veces queremos decir no Y terminamos diciendo sí por el que dirán Por el van a decir de mí que no quiero hacer esto o no quiero ser esto Pero tú te dejas de lado Y entonces empieza el quiebre Empieza la, <coughs> la necesidad de control, el resentimiento Y bueno, una cadena sin fin Cuando dices no y te da paz Muy bien Afuera puede generar un poco de incomodidad porque al estar acostumbrados a que para todo dices no o sí, dependiendo la situación, para complacer a los demás, pues claro, cuando ya te haces caso y empiezas a poner límites sanos, empieza a haber movimiento, pero no te asustes, es normal y es completamente eh, algo que, que, que se requiere vivir para que encuentres esa paz. Okay? La vida, no todo en la vida es estar queriendo encajar con las personas Es reconocerte, amarte, respetarte Como lo dicen en, en, en estas eh, frases cuando una persona se casa ¿no? Se, a, se une en matrimonio Prometo amarte, respetarte para todos los días de mi existencia Algo así dicen Eso es contigo, ese matrimonio es contigo Amate, respétate, valórate, cuídate Pon límites sanos, desde el amor, evita, el emo, evita actuar desde el ego ¿ok? Y te invitan también en estos momentos, Sagitario, a responder esta pregunta Que es general para todos los seres humanos que vean este video y los demás signos Para que en estos momentos, en este mes que viene bastante cargado de energía muy buena para, para trascender, para evolucionar, te piden que respondas, ¿quién eres tú, Sagitario, cuando estás libre de las energías externas? ¿Y a qué se refieren con energías externas? Cuando eres libre del qué dirán, cuando eres libre de estas etiquetas que tú mismo te compraste como mmm, el licenciado, el doctor, la hija de, el esposo o la esposa de, eh, la mamá de, el hijo, el estudiante, el mejor estudiante, el malo estudiante, todas esas etiquetas que son como ropitas que te fuiste poniendo, esas son las energías externas y ahora te invitan primero a desnudarte, ok, a mostrar tu cuerpecito sin esas etiquetas, a mostrarte sin esas etiquetas, y entonces a responder quién eres tú sin todo eso. Trabaja con esa pregunta todo este mes, Sagitario, para que puedas encontrar las respuestas y todos estos cambios que están dándose para tu beneficio y para tu más alto bien sean vividos y experimentados de una manera fluida y amorosa. Gracias por estar aquí, no te pierdas los siguientes videos que vamos a estar subiendo Sobre el amor, sobre el dinero, las relaciones Porque nos interesa, nos interesa de todo corazón Que sanes y que encuentres esas palabras, esas frases que te lleven a tu paz No te lo pierdas Bendecido eres, Sagitario, hombre o mujer. Gracias por estar aquí, biosabiduría sabiduría ancestral, te abraza con el alma.